Estamos dando inicio aquí en la región de Magallanes eh, con distintas actividades a la Semana de la Educación Artística, un hito relevante eh, no solo en nuestro país sino que también a nivel internacional y que eh, nos invita a poder fortalecer eh, el área de la educación artística y la vinculación que tenemos con los establecimientos educacionales y en particular... Eh, ...con aquellos que trabajan eh, primera infancia... ...entendiendo la relevancia por supuesto que tiene... ...para el aprendizaje, no solo de los niños, eh, de las niñas... ...sino que también eh, entendiendo que eh, muchas veces... ...son ellos el primer canal de comunicación... ...con eh, sus eh, pares y con sus padres también... ...entonces es importante poder partir, cierto... ...por, por esta línea de, de trabajo. Nosotros llevamos un tiempo trabajando con arte y educación... ...llevando algunos proyectos dentro de aulas... ...trabajando en conjunto con docentes y todas las veces estamos más convencidos del aporte que realizan las artes dentro de nuestra educación y continuar eh, probando, continuar explorando eh, cómo estas disciplinas pueden aportar a una educación más integral es a lo que nosotros apuntamos. Todos los aprendizajes que nos enseñaron ayer y todo lo que vimos hoy día nosotros lo estamos aplicando, porque nuestro jardín aparte es ambientalista. Y nosotros siempre estamos trabajando con el reciclaje, estar ocupando el material para poder elaborar nuevas, eh, darle otra utilidad. Y los niños están muy ambientados, tanto los niños como la familia, que todo esto fue muy ratificante para nosotros y los niños estaban muy contentos. Finalmente la ciencia es cómo abordar el conocimiento, cómo generar conocimiento. Y la cultura nos ayuda muchísimo para difundir los resultados principalmente de las actividades científicas. Y nada mejor que partir con los niños y ir con la primera fase.